¿Qué pasa Moonbaker? Bueno, ya sabes que hay dos tipos de reuniones. Las primeras, que son hablar de todos los días, que más o menos vas ahí y tal, ¿no? Y luego están aquellas en las que si tú o tu equipo no se enteráis, bueno, la que se puede liar, con decirte qué haces en Moonback, las llamamos reuniones críticas en las que si tú o tus compis no se enteráis de verdad algo tan malo como salir a pasear por el espacio, que se rompa el cable, os perdáis por el infinito, os muráis, os podría pasar. También te digo que estamos ahí mirando a ver si cambiamos el nombre porque no, no termina de... ¿Y cuál es la solución? Aquello de... Eh, ¿El acta? Eh, ¿El acta? ¿Quién hace el quién acta? Hace la... Eso sí que es salir disparado como un cohete, ¿eh? Y es que ya no solo es el tiempo que tienes que invertir en escribir el acta, eh, que si la reviso, que si se la mando a todos, que si luego a ver esta gente se encuentra tiempo para leerla... Versión 1.0, 2, final, final, final, cambio sin final, no modificar. Vamos, un agujero de pérdida de tiempo total. Por eso cada vez son más los que utilizan Moonback y nuestra propuesta de... Actas activas. ¿Qué? Paso 1. Accede con tu cuenta o regístrate en Moombag si es que no lo has hecho ya, que sería la verdad es que bastante incomprensible, pero bueno. Paso 2. A grabar un Moombag con el resumen de la reunión. ¿Qué como? Muy fácil. Botón nuevo Moombag y ya está. Botón nuevo Moombag o directamente en tu servicio web favorito con nuestra extensión de Google Chrome o con nuestras interacciones nativas de Salesforce, Pipedrive, Teams, porque tenemos de todo. ¿Quieres que el resumen lo grabe otra persona? Pues que se cree una cuenta en Moombag o le mandas un Moombag Pass. ¿Eh? y así puede utilizar la tuya de forma temporal. En cualquier caso, no te olvides que puedes utilizar nuestras notas de apoyo a la grabación. 3. Lanza tu Moonback a todos los asistentes a esa reunión. Pídeles, por qué no, que compartan su visión, sus opiniones, sus aprendizajes, que completen tu resumen si hace falta. Ya sabes que puedes hacerlo directamente a través de cualquier canal, correo electrónico, código QR incrustado en una página web o a través de esos servicios de colaboración que habitualmente utilizáis. Recuerda que puedes utilizar nuestros sistemas de identificación única, antes de acceder al Moonback o incluso después de mandar una respuesta. 4. Ahora sí que viene lo bueno. Una vez has recibido en forma de respuesta las opiniones de tus compañeros, llega el momento de activar Moonback Show. ¿Qué cómo? Muy fácil, publicar respuesta. ¡Hala! Ya está. Y cinco, no te olvides de decirles que ya tienen el Moonback Show, que ya pueden ver lo de los demás. A partir de este momento, todos los participantes podrán acceder no solo a tu Moonback, sino también a las opiniones de los demás. Y así, con nuestras actas activas, conseguirás uno, que todo el mundo tenga claro las acciones que debe realizar. Dos, evitar las confusiones y los típicos ¡Ay, es que yo no sabía, es que yo no... Tres, descubrir incluso puntos de vista diferentes que puedan surgir después de la reunión. Y todo esto, como te he dicho, en un tiempo récord, entre 3 y 5 minutos, y ayudándote también a saber a ver si ha habido alguno que estaba por ahí un poco despistado o no. Así que no sé qué narices estás haciendo. Venga allí a crear tu primera acta. Esta mañana me ha venido actas activas y dicho, Buah.